Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano olmíguez eh, estoy en representación del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Eh, somos un centro miembro muy reciente, eh, desde hace un año, eh, lo cual nos, eh, nos pone muy felices y nos honra. Y bueno, les cuento que el Departamento de Trabajo Social, este, como tal, eh, tiene surgimiento en el marco de la creación de la Facultad de Ciencias Sociales en el año 1992, más allá que eh, la carrera, la disciplina de trabajo social existe en el país desde hace más de 80 años. Este, en sentido, eh, las líneas de acumulación de nuestra disciplina eh, han sido históric, las históricamente abordadas como familias, infancias, eh, prácticas profesionales, eh, intervención en lo social y en, el, en las, las últimas dos décadas se fueron sumando otras temáticas como vejeces, discapacidad, eh, conflicto con la ley, este, penalidad juvenil y temáticas más actuales que eh, nos invitan a un diálogo, una reflexión permanente. Eh, como disciplina que interviene en lo social, es eh, fundamental también tener insumos eh, investigativos y de ahí la relevancia en poder generar producciones académicas, singulares y colectivas que eh, den cuenta de las temáticas que eh, son históricas de nuestra profesión, pero que también van dando cuenta del de, eh, entramado coyuntural eh, que se va dando. Eh, en este sentido, el... el, el ser parte de eh, un centro miembro de Claxo eh, creemos que nos abre, eh, nos ha abierto posibilidades que, singularmente, varios docentes, estábamos este, participando, distintos grupos de trabajo, pero en esta cuestión de ser centro miembro nos facilita y nos potencia, singular y colectivamente, desde Transsocial, en el encuentro con los, eh, los distintos espacios de Claxo y todas las posibilidades que hay, de cursos, de seminarios, de posgrados, de, de especializaciones que eh, nos, nos brindan insumos para seguir ampliando nuestras, eh, nuestras producciones de conocimiento.